Hola a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticeñales. Noticeñales es un noticiero para las personas sordas y el reconocimiento de sus derechos y la toma de conciencia. Ahora, le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven desde diferentes lugares del Facebook de Fenascol. Muy buenas tardes, y también los que nos ven por la señal vivo de Fenascol Digital, digital.fenascol.org.co. Allí ven diferente, diferentes informaciones sobre lo que nosotros tenemos y arriba ven el botón en vivo. Allí pueden recibir toda esta información. Un saludo para todos. Si ustedes quieren darnos su opinión, algún comentario, claro que sí. En el Facebook de FNASCOL pueden hacerlo y nosotros estaremos recogiendo esta información. Nuestro tema de hoy en y Señales es relación a los intérpretes su función y su rol en la toma de conciencia sobre este tema. Ahora Henry Mejía nos va a dar un contexto el plan de información y contándonos qué invitados tiene. Henry. Hola, muy buenas tardes para todos y todas quienes nos están viendo en este momento. Así es Paula, como lo mencionaste, este es un tema de suma importancia para todos nosotros y al que le queremos dar continuidad. Hace ocho días hablamos acerca de este tema, mostramos un video de la Asociación de Personas Sordas de Popayán, de ASOPESOR, en el cual eh, se estaba hablando precisamente acerca de una situación que estaba sucediendo allí y que ellos evidenciaban que había cierta confusión con el rol de el intérprete de lengua de señas, allí al interior de la gobernación del Cauca, en la Secretaría, pues, de Gestión Social, la Oficina de Gestión Social. Este fue el video que nosotros pusimos hace ocho días, emitimos hace ocho días, y pues como FENASCOL, acá en Notiseñales eh, damos este espacio cuyo objetivo, pues, es hacer aclaraciones o cambios o correcciones a la información que se haya presentado. Para nosotros lo más importante es que la comunidad sorda en general pueda tener claro cuál es el rol del intérprete, porque no es solamente la situación que se pueda presentar en Popayán, sino situaciones que se están presentando en diferentes lugares del territorio colombiano y que inquietan mucho a la comunidad sorda, y esto debido a que no existe como esa vigilancia al rol del intérprete de lengua de señas, a ver si tiene que ver, por ejemplo, con la enseñanza de la lengua de señas, o cierto protagonismo que pueda tomar el intérprete. Esto a la luz también del código de ética de los intérpretes de lengua de señas en general, el tener en claro cuál es este rol. Pues en este momento tenemos tres invitados, invitadas que estarán con nosotros, la primera es Luceli Gutiérrez Tao ella es profesional universitaria GIT social y asuntos profesionales, está allí en la gobernación del Cauca y con ella pues también eh, está con nosotros el presidente de ASOPESOP que es Juan David Loaiza que está también acompañado de Juan David Villegas que hace parte del comité de intérpretes de ASOPESOR. En este momento, pues, queremos abrir este espacio, como decía, sobre todo para dar claridad a esta situación, y pues para ello lo vamos a hacer a través de un panel. En este panel, pues, discutiremos a través de preguntas guía que nos ayudarán a aclarar, pues, la posición que existe desde estos tres espacios de la asociación, del comité, desde la gobernación, y que no se piense esto simplemente como información que va para la comunidad sorda, sino también para los intérpretes, las familias y otras personas que deseen conocer o quieran tener la claridad acerca del rol del intérprete y pues eh, podamos disminuir de esta manera diferentes situaciones o confusiones que se puedan presentar frente al rol del intérprete. Como mencionaba, hemos visto que eh, esta situación pues está sucediendo también en varios espacios en el país que tienen que ver con las áreas que tienden la discapacidad desde los entes territoriales. Nosotros nos hemos eh, comunicado con diferentes espacios hablando acerca de lo que es el rol del intérprete y queremos entonces eh, hablar también con ustedes para a su vez también seguir hablando de esta situación con la consejería presidencial para la participación de las personas con discapacidad y que de esta manera pues nosotros podamos llevar la voz a otros espacios y que se pueda conocer y aclarar el rol del intérprete, pues aprovecharemos esta situación eh, que está sucediendo en el Cauca y eh, agradecemos obviamente la participación de Luceli y de Liliana acerca de este asunto, pues justamente la primera pregunta va para Luceli. me encantaría o pues nos gustaría a todos quienes estamos conectados, estamos viendo eh, cómo surge conocer cómo surge la idea desde la gobernación de contar con el servicio de interpretación y desde cuándo cuentan con el servicio Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo a toda la población o comunidad sorda de nuestro querido país, eh, de manera especial a su director general, el señor eh, Henry, y a todas las personas que participan de este conversatorio. Reciban en nombre de la Gobernación del Departamento del Cauca un cordial saludo. Mi nombre es Luceli Gutiérrez Tao, jefe de la Oficina de Gestión Social y asuntos poblacionales. Lideramos desde nuestra instancia todas las políticas públicas relacionadas con los grupos poblacionales, entre ellas la política pública de discapacidad. El servicio de intérprete de lengua de señas colombiana surge primero en cumplimiento de la ley 1618 del 2013 y todo su marco normativo, pero además porque este gobierno, denominado de los 42 motivos para avanzar, como se establece en su plan de desarrollo, es un, un gobierno incluyente, ¿sí? Y dentro de esa inclusión están los grupos poblacionales, en este caso, la población sorda. Y porque este gobierno ha priorizado el diálogo, ¿sí? El diálogo con las personas, el diálogo con la comunidad, es así como poco a poco hemos ido fortaleciendo el servicio permanente de intérprete de lengua de señas colombial. Más o menos se ha venido implementando desde el año 2017, pero eh, ahora tenemos la satisfacción de poder tener un servicio permanente para nuestra población. Ok, muchas gracias Luceli por la información que acabamos de recibir. Pues claramente nosotros como FENASCOL felicitamos el hecho de que como gobernación se esté cumpliendo con la ley estatutaria 1618 y los animamos a que lo sigan haciendo. Sobre todo que cuando las personas sordas se acercan a diferentes instituciones, entidades y no cuentan con el servicio de interpretación, pues es una clara barrera, ¿no? Y nosotros pues justamente este año estamos haciendo nuestra campaña, nuestro reto eh, que está aunado a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 8 en el que habla acerca de la toma de conciencia y obviamente también el artículo 9 que destaca la accesibilidad para las personas con discapacidad. De allí entonces que nosotros estemos haciendo esta campaña llamada Sin Accesibilidad No Hay Derechos. Ahora mi pregunta va dirigida a Juan David Loaiza, el presidente de AsoPesor. Y quisiera, bien, ya lo tengo acá a Juan David, quisiera preguntarle a Juan David, con el video que ustedes difundieron acerca de estos procesos de incidencia que ustedes quieren hacer por la preocupación que tienen referente a la situación que se está presentando con los intérpretes en la cual se pudiera como confundir su rol también como formadores de la lengua de señas colombiana en diferentes espacios. Quisiera que nos contaras claramente cuál fue la motivación de hacer eh, la divulgación de este video para que podamos de esta manera pues también establecer ese puente con la gobernación que se pueda ver pues eh, cómo esta clase de situaciones se pueden resolver y evitar problemas. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Gracias por la invitación a poder participar de Notiseñales. Nosotros como ASOPESOR buscamos que se reconozca el valor de la lengua de señas como patrimonio de la comunidad sorda. Y parte de esos antecedentes que nosotros tenemos, pues no es únicamente eh, este año, sino en años anteriores, en los cuales los intérpretes eh, se les ha encargado también el enseñar la lengua de señas en diferentes espacios. De allí que se piense cuál es realmente el rol del intérprete y que nosotros como asociación pues eh, no estemos del todo conformes con esto que está sucediendo con los intérpretes y que se lo hayamos hecho saber también a la gobernación y hayamos hablado con varios de los intérpretes que nos cuentan y nos dicen yo tampoco me siento cómodo con esta situación pero la verdad es que pues es lo que me ponen a hacer en mi trabajo, entonces de hecho y dice necesito trabajar, necesito el dinero y pues una persona, eh, intérprete también dijo bueno ¿qué hago yo? ¿Yo cómo, cómo, ¿cómo logro solucionar esta situación? e incluso tuvo que sacar de su bolsillo para que una persona sorda lo tuviera que hacer entonces pues nosotros nuevamente estamos en estas eh, porque notamos que quienes están llevando como ese protagonismo frente a la lengua de señas eh, son los intérpretes y no queremos que de esta manera pues primero se confunda el rol de los intérpretes y segundo se daña el patrimonio de la comunidad que las personas que están viendo a los intérpretes pues entiendan cuál es su rol a través pues de eh, esta guía que hay de los consejos que estamos dando nosotros entiendan cuál es el rol de los intérpretes y que esta confusión se evite ok Juan David muchas gracias por lo que nos acabas de comentar también. Ya también escuchamos inicialmente, quisiéramos escuchar, perdón, a la de intérprete, quisiéramos escuchar a, a acerca que nos comentara acerca de esta situación eh, que se evidenció en el video, nos cuente, eh, creo que ella dice que esta situación pues no es del todo es cierta, entonces quisiéramos que nos comentara eh, qué es lo que realmente sucede, ¿no? Porque Juan David dice que de Azo Pesorp han visto esta situación no solamente con quien actualmente está en el cargo, sino con intérpretes que previamente estuvieron desempeñándose como tal allí en la gobernación. Y que nos contarás cómo se puede arreglar esa situación. Bueno, primero indicar que las personas vinculadas a la gobernación del Cauca eh, se hacen mediante un contrato de prestación de servicio dentro del clausulado de ese contrato hay unas actividades generales, pero también hay unas actividades específicas muy concretas que dan una línea unos límites a la actividad contractual de los intérpretes de lengua de señas de seña colombiana. no hay pues desde los contratos de prestación de servicio que se realizan en la gobernación funciones diferentes o que tengan que ver, o que permitan, o que avalen, que autoricen la enseñanza de la lengua de señas colombiana. ¿sí? Yo, creo, yo quiero dejar esa posición clara. Eh, en un momento cuando tuvimos una reunión aquí ya internamente con eh, Juan David y otras personas de la comunidad, con contrato en mano, literalmente se leyó y se explicó el alcance de cada una de esas actividades. Y por sobre todo, nunca ejercemos ningún tipo de presión para que el contratista vaya más allá de lo que contractualmente le corresponde. Ni, ha, ni ese haya sido un motivo de presión para tener que dejar su contrato, para manifestar alguna inconformidad. Si ha sido así, Evidencia de eso en esta oficina eh, no hay. Los intérpretes de lengua de señas que tenemos han eh, culminado su contrato eh, porque el tiempo eh, ya se cumplió el término establecido, eh, porque tenían otras eh, oportunidades eh, laborales, pero nunca porque haya sido la situación que se les colocó a enseñar el lenguaje el, el de señas, la lengua de señas eh, colombiana. Entonces, eso es muy claro. En eso no tenemos duda que hemos hecho nuestro ejercicio a conciencia y respetando, y respetando los límites eh, del intérprete de lengua de señas eh, colombiana. También la gobernación en sus momentos, en diferentes momentos, ha tenido modelos lingüísticos, modelos lingüísticos que han prestado el servicio, inclusive, Juan David, usted sabe que también usted ha sido parte de esos modelos lingüísticos que en su momento y en algunas épocas, ha, ya ha sido por corto tiempo, ha acompañado este ejercicio incluyente de la gobernación del Cauca. ok bueno acá recibimos la información entonces que nos deja una duda y de allí pues que quisiera añadir otra pregunta eh, Luceli nos cuenta y nos dice dentro de sus actividades o funciones no está este tema sin embargo nosotros tenemos el contrato que se le ha hecho a un intérprete y allí en el punto 6 aunque claramente no dice que enseña la lengua de señas sí hay una parte que esto le indicaría a la comunidad sorda otra cosa, que es cuando dice socialización de videos de lengua de señas. Entonces, esto pudiera interpretarse de otra forma. Eh, quisiera preguntar, ¿qué implica esta socialización de los videos en lengua de señas? Porque digamos que si alguno de los intérpretes eh, se acerca a un municipio a cumplir pues, con este punto de su contrato, a socializar los videos, simplemente los muestra y no hace nada más, o si por ejemplo alguna persona oyente que está viendo el video le pregunta, ven, pero esta seña a qué se refiere, o por qué esto, o por qué lo otro del video que estamos haciendo, tendría entonces casi que estar enseñando la lengua a partir de esos videos que tiene que socializar, y de allí que se piense que está enseñando las señas, en diferentes eh, contextos de la gobernación, con familias y otros espacios. La pregunta sería entonces es, ¿qué implica esa socialización? Porque para nosotros es casi que enseñanza de la lengua de señas. Bueno, eh, sí, entendemos eh, las diferentes interpretaciones que se le puede dar al término de socialización. Para dar una respuesta más clara, más concreta y más técnica, yo me permito dar paso a nuestra profesional, fisioterapeuta, abogada y especialista, Liliana Zambrán. Es una persona que desde el 2014, ya casi para ocho años, ha acompañado la gobernación en estos procesos. Si usted me permite, yo le doy el uso de la palabra a ella, quien lidera eh, estos enlaces con los municipios y pueda contestar de una manera más técnica esta respuesta de modo que ustedes tengan una, valga la redundancia, respuesta satisfactoria. Muy buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación. Entonces, pues contestando la pregunta muy concretamente, en el año 2020, se contrató a una modelo lingüístico para que elaborara unos videos efectivamente sobre familias, sentimientos, colores, en lengua de señas, con el objetivo de tener videos propios en la entidad, porque antes recurríamos a los videos del SENA, videos que eran de manera general socializados en todo Colombia. A partir de 2020 tenemos esos cinco videos que fueron creados aquí en el Cauca, en espacios de Popayán, donde la modelo lingüístico pudo eh, dar un contexto de Popayán, del Cauca y se grabaron esos videos. Se socializaron con algunas personas sordas de comités que eran representantes en los comités municipales de nuestro departamento. El tiempo fue muy corto porque estábamos en pandemia y pues las entidades a veces nos vemos limitadas por el tiempo de la contratación. Sin embargo, esos videos ya quedaron como nuestro material de consulta para la entidad. Ya en este año lo que se hace es que se invita a la comunidad en general a que observe los videos y que a partir de esa observación de los videos, quienes deseen tener un aprendizaje, una profundización, mayor conocimiento, acercamiento hacia la lengua de señas, hacia la comunidad sorda, se pueda dirigir hacia la Asociación de Personas Sordas de Popayán a su pezor. Compartimos el contacto de Juan David eh, y de Gloria y lo remitimos a la página de Facebook o al curso de lengua de señas que dicta el Teatro Guillermo Valencia los martes a partir de las 2 de la tarde, creo, que es totalmente gratuito y que está a cargo del joven Juan David Loaiza. Entonces, los videos se utilizan escasamente porque no es una actividad constante ni se hace en todos los municipios, solo cuando entidades requieren que se les hable de la ley 1618 y especialmente del lenguaje incluyente, que es una actividad a cargo de nuestra abogada especialista, que es quien brinda estas eh, asesorías en marco legal, marco conceptual y herramientas de inclusión de la población con discapacidad. Por tanto, en ese marco de esas actividades, el intérprete de turno se le pide el favor que socialice su servicio y socialice los videos. Muchísimas gracias. Gracias Liliana también por esta información tan importante. Sin embargo, bueno, pues ya que estamos aquí en este diálogo, quisiera aprovechar para hablar acerca de este tema de la socialización, hablarlo un poco más extenso, ¿no? Porque es lo que más inquietud le genera a la comunidad. No sé si eh, pudiéramos tal vez acordar para más adelante hablar acerca de esta socialización y que esta socialización la haga una persona sorda, no un intérprete, porque es que justamente por eso es que se presentan esta clase de situaciones. Allí en nuestro Facebook Live nos han dejado en los comentarios que una persona sorda dice no estamos de acuerdo en que la socialización se le encargue a los intérpretes. Y resulta que esto puede suceder en el resto del territorio nacional y nosotros como comunidad sorda pues lo cuidamos tanto porque hace parte de nuestro patrimonio cultural y lingüístico. Y encargárselo a otra persona externa a la comunidad pues eh, iría como en contravía de eso. El consejo que nosotros daríamos, entendemos claramente la situación, el tema de los videos, pero el consejo que nosotros daríamos es que, por ejemplo, se pueda encargar a su profesor, a alguna persona sorda, para que puedan hacer esta clase de socialización. ¿Qué opina? Claro que sí, es muy acertada su, su consejo, en el marco que, si bien voluntariamente la asociación es bienvenida y se puede hacer, no podemos generar hechos eh, contractuales, es decir, las personas que trabajan en esta entidad deben hacerlo bajo una vinculación por la cual se les genera un pago, ¿cierto? Esto se llama hechos cumplidos. Entonces, sí nos toca ser muy cuidadosos en el sentido de que si una persona de manera voluntaria y debe quedar muy expresa en un documento, hace esos aportes para que luego no genere un eh, cobro por unos honorarios o por unas actividades realizadas lo cual pues sería muy, eh, pues eh, va en contra de los derechos de, de cualquier persona. Entonces, si la asociación voluntariamente quiere hacerlo, siempre esta es su casa. Y eh, lo que se pretende dentro de las acciones de política pública es poder generar un espacio laboral para el modelo lingüístico, que pueda laborar aquí en esta entidad, de tiempo completo y bajo el perfil del departamento del Cauca. Es decir, que nos, se, tenemos proyectado poder contratar una o dos personas sordas que sean bachilleres, técnicos o profesionales. Es decir, de acuerdo a la oferta de las personas sordas caucanas que viven en este departamento y que están esperando esa oportunidad laboral. De hecho, el año anterior a la asociación se le pidieron hojas de vida de personas sordas y nos informaron que en el Cauca solo dos personas cumplían el perfil, se necesitaban a tiempo completo y estas personas ya estaban comprometidas en otros trabajos y no nos podían acompañar. Entonces, si ampliamos para poder encontrar personas sordas que trabajen aquí en la entidad, tengan un tiempo completo una disponibilidad de ocho horas de lunes a viernes y puedan apoyar a la entidad, por tanto eh, para fortalecer esa visibilización y e esa inclusión de la persona eh, de las personas sordas, sí necesitamos modelos lingüísticos o personas sordas con habilidades y competencias en su lengua materna eh, estamos en ese proceso y es la voluntad de esta dependencia y pedimos encarecidamente es que cuando ya se dé el proceso, contar con unas hojas de vida de personas para poderlas vincular. Muchas gracias. Eh, gracias, Liliana. Gracias por también la información. Trataremos de que más adelante tal vez pudiéramos eh, sentarnos, Fenasco, la Sopesop, la Gobernación del Cauca y la Oficina de Ustedes de Gestión Social para poder mejorar esta situación. Vamos a hacer una pequeña pausa en este segmento, luego continuaremos con ustedes y le doy paso a Paula. Qué interesante este tema en el cual están hablando. A través de Facebook nos han dejado varios comentarios. Ahorita nos están viendo más o menos 70 personas y pues ojalá nos sigan viendo en este Noticieniales. Vemos que en diferentes partes de Colombia nos están viendo, como el Mocoa, un saludo para ellos, también a Medellín, Pasto, y pues ojalá sigan más personas viéndonos y dándonos sus comentarios. De todos los comentarios, hay una persona que se llama Estefanía Blandón, y ella menciona y nos dice por qué en los videos donde aparecen las personas sordas, también sale eh, pues el tallerista dando el taller, ¿por qué esta situación nos hace esta pregunta? Y también vemos otros comentarios. Henry, ¿qué nos puede decir al respecto? Ok, sí, la verdad es que estamos encontrando muchísimos comentarios aquí en nuestro Facebook Live, opiniones, sugerencias, etcétera. Yo creo que quizás no es el momento para dar una respuesta a esto, sino que más bien continuemos pues con este panel y le demos espacio en este momento a David Villegas que hace parte de este comité de intérpretes eh, de Asopesor. Buenas tardes, gracias eh, David por estar con nosotros en este espacio. Lo primero que quisiera preguntarte es eh, ¿cuál es la función del de Comité de Intérpretes de Azopesor. Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes Henry, buenas tardes Fenascol y toda la comunidad sorda que nos ve en este en vivo. Mm, comentarles que la función del comité nace básicamente de una necesidad, ¿no? de una necesidad de trabajar aliados y articulados con la comunidad sorda, porque anteriormente se llevaba un proceso como muy individual, muy aparte. Entonces, eh, cuando nos comenzamos a conocer entre el gremio de intérpretes y entre la comunidad sorda, eh, hicimos con la junta directiva de ASOPESOR una figura que se llama Comité de Intérpretes de Popayán, en la cual eh, somos representantes dos personas. Está mi compañera Gabriela Rizo, que es tecnóloga en interpretación para sordos y sordos ciegos. Y estoy yo, David, que también soy tecnólogo en interpretación para sordos y sordos ciegos. Y el objetivo básicamente es que eh, se pueda enseñar a la comunidad en general acerca de las implicaciones que tiene el rol de intérprete. ¿Qué es un rol de intérprete? ¿Qué funciones tiene un rol de intérprete? Y por supuesto también asesorar a las entidades que lo requieran, que quieran y que necesiten eh, todo el tema de proceso contractual de los intérpretes, pero también la elaboración de esas actividades contractuales que tienen estos contratos. Entonces, básicamente llevamos un año... Eh, existiendo como comité y pues nosotros agremiamos a, a los intérpretes de Popayán pero no nos comportamos como una asociación porque estamos bajo el NID de una asociación de sordos es decir, obedecemos todavía los estatutos de esa asociación y nuestro campo allí, nuestro campo de participación es incidir en conjunto con la comunidad sorda para poder lograr la inclusión en los diferentes espacios Ok, gracias David, también nos alegra mucho eh, esto que nos están contando y pues ver la importancia de trabajar mano a mano intérpretes de lengua de señas y comunidad sorda, ¿no? De esta manera vamos a ver realmente un progreso y no que pues cada uno vaya por su cuenta o que se estén peleando, ¿no? Realmente el que se entiendan en las funciones del intérprete y que se vea también que la comunidad sorda tiene su derecho, así como otros intérpretes lo dejaron allí, y decían, bueno, pero ¿dónde están los derechos de los intérpretes cuando a nosotros se nos asignan otras eh, acciones? Eh, por ejemplo, la persona escribía allí, decía, es que por ejemplo, si nos asignan tenemos que hasta lavar los baños, decía allí, que incluso pues tiene que hacer las cosas que les se les asignen, ¿no? Y cuando uno lee esto, dice, wow ¿qué se puede hacer? ¿no? Y el hecho de que los intérpretes pues también defiendan eh, sus derechos, su trabajo y que nosotros como comunidad sorda pues también eh, defendamos nuestros derechos y hagamos estos procesos de veeduría ciudadana en esta clase de entornos. Porque, y no es el momento para echar culpas eh, a un lado o al otro sino que muchas veces nos damos cuenta que el problema es problema de desconocimiento ya sea de quienes se desempeñan como intérpretes o de las entidades que están contratando intérpretes porque yo la verdad no me imagino a un intérprete de otra lengua qué sé yo inglés francés eh, que sea contratado y que lo vaya que lo envíen dentro de su contrato a tener que eh, enseñar esa lengua o que lo pongan a hacer otra función que no tenga nada que ver con eso como ir a lavar baños entonces pues eh, pensamos que es una situación acá de defensa de la comunidad sorda, de los derechos de la comunidad sorda, de su patrimonio lingüístico y también de defensa de los derechos de los intérpretes frente a lo que son sus funciones dentro de su rol como intérpretes. De allí entonces la importancia de trabajar mancomunadamente entre comunidad sorda e intérpretes para llevar a esta toma de conciencia y a su vez a que se cumpla el código de ética de los intérpretes. Nosotros como FENASCOL estamos comprometidos para que este año hagamos una divulgación del código de ética de los intérpretes y que de esta manera evitemos que esta clase de situaciones sucedan. Esto me da a su vez entonces el paso para volverle a preguntar a David. Dentro del de comité de intérpretes, yo sé que eh, cuando se divulgaron estos videos pues no simplemente se trató de coger y divulgarlo acá en Noticieniales, sino de hacer ese proceso de investigación con otros intérpretes para saber si esta situación realmente estaba sucediendo y hablamos con intérpretes que ya habían trabajado en la gobernación y nos comentaron que efectivamente había sucedido esto. Entonces, quiero que nos comentes como representante del comité cómo se puede solucionar esta situación, qué se puede hacer a futuro. Eh, sí, bueno, mmm, la gobernación del Cauca lleva relativamente bastante tiempo contratando intérpretes o haciendo uso del servicio de interpretación y de traducción. Eh, si no estoy mal, en sus inicios comenzaron con el pago eh, hora servicio, por así decirlo. Luego ya comenzaron a vincular paulatinamente los servicios de interpretación en la oficina de gestión social. Yo llego como el quinto intérprete eh, dentro de la gobernación a trabajar con ellos. Afortunadamente para mi contratación teníamos una contratación de un modelo lingüístico eh, que me acompañaba o nos acompañábamos a los diferentes municipios del Cauca a realizar un fortalecimiento a madres comunitarias. Las madres comunitarias son aquellas que cuidan a los hijos de las otras mamitas, que están trabajando en ese momento, entonces ese es el rol que desempeñaban ellas y nosotros entrábamos a fortalecerles el tema de la inclusión, porque es muy importante en esos espacios. Mm, anteriormente venía una compañera también ejerciendo eh, un ejercicio de interpretación en los comités municipales, departamentales, eh, pero que también en una de sus actividades contractuales tenía por objeto enseñar o capacitar a los funcionarios sobre inclusión a la discapacidad pero que también tenía un componente de enseñanza en lengua de señas. Eh, es, esta experiencia fue contada hace algún tiempo en la cual pues nos dimos cuenta que la compañera debía pagarle a un modelo lingüístico que no estaba vinculado para poder enseñarlo claramente porque la compañera también es egresada de la Universidad del Valle y también tiene las teorías, tiene las funciones claras y tiene, digamos, que todo esto eh, ligado a su perfil. Mm, entonces ella no se sentía muy cómoda, razón por la cual, pues digamos que entramos como en este proceso de que ella le tocaba contratar este servicio de modelo lingüístico para este tipo de actividades. Mm, luego de eso, pues digamos que por la incidencia que se hace, se logra en mi periodo laboral con la gobernación contratar a Juan David Loaiza para que en conjunto diéramos capacitaciones sobre eh, lengua de señas. Es decir, yo interpretaba sus capacitaciones y adicionalmente a eso le complementaba las diferentes herramientas que pueden existir para uno poder eliminar sí. barreras comunicativas. Por ejemplo, la función del intérprete. Eh, que existe una herramienta llamada Centro de Relevo, Ciel, ¿sí? Entonces, eso era básicamente lo que nosotros hacíamos en ese momento. Ok. Gracias, David. Quiero dejarles unas palabras a la gobernación, a luce y a Liliana, eh, pues como para buscar una respuesta que nos aclare esto, ¿no? Y no quedarnos como en, en la minucia de lo que sucedió, sino en pensar hacia adelante y en ver cómo solucionar esta situación, ¿no? Eh, ojalá que me pudieran comentar ustedes qué palabras tienen frente a lo que David comenta, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, yo creo que David, eh, es el mejor eh, testimonio de su, su propia voz que nos indica que cuando fue intérprete de lengua de señas tuvo un modelo lingüístico que lo acompañara, ¿sí? Y en ese ejercicio eh, también es testimonio Juan David. De modo pues que frente a esta situación eh, que plantea eh, concretamente David, si nos gustaría que por escrito, que por escrito se hiciera llegar a la gobernación del Cauca, oficina de gestión social, la situación manifestada para la época y nos precisara eh, concretamente eh, pues, de qué contratista se está hablando y, y digamos al menos el, el número del contrato para nosotros podernos ubicar en las circunstancias de tiempo, modo y lugar porque pues al momento no tenemos esa información y no reposa dentro de nuestros archivos una queja eh, como la que se ha planteado aquí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que continuamos, pero aparte de eso, de lo que David comentaba, David habló acerca del centro de relevo y pues como quizás muchos lo saben, eh, FENASCOL ha operado el centro de relevo durante 21 años en el marco del convenio con el ministerio TIC y pues allí también nos hemos dado cuenta que muchas veces los intérpretes están haciendo esta divulgación sobre el centro de relevo así que pues nuestro consejo es que si necesitan alguna divulgación sobre el centro de relevo, contáctenos en la federación, nosotros vamos a estar con nuestras asociaciones en los diferentes municipios pues, haciendo este trabajo de socialización del centro de relevo. Y lo hacemos directamente desde nuestro equipo de calidad del centro de relevo. ¿Por qué? Porque aquí en este momento tenemos 50 intérpretes que hacen parte pues, de muchas regiones del país, están trabajando en la modalidad de teletrabajo. Estos intérpretes se turnan eh, pues, el servicio durante todo el día y a veces llega algún intérprete nuevo que no conoce la información o se ha cambiado algún protocolo entonces siempre es bueno que quienes estén dando la información no sean los intérpretes sino que sean los canales oficiales del Centro de bueno, es algo que ya sucedió pero que nosotros pues a su vez eh, queremos replicarle a quienes nos están viendo en este momento eh, cualquier persona o entidad que siempre que necesiten una divulgación del centro de relevo nos contacten a nosotros y que este tipo de divulgaciones no la hagan intérpretes sino que a su vez pues también la hagan personas sordas del centro de relevo quienes se encargarán de contar acerca de qué es el centro de relevo y se puede hacer con gobernaciones con padres de familia en colegios y que aprendan pues qué es el centro de relevo y sepan cómo usarlo nosotros con el mayor de los gustos, pues estaremos allí y pues eso como una solución hacia el futuro. Bueno, entonces ahora um, no sé si, si Luceli ya entonces pues con estas últimas palabras cerramos. Eh, nos gustaría que también Juan David Loaiza nos contara también sus últimos comentarios a este respecto. Y pues como pensarnos esto a futuro desde Asopesor desde Fenascol y desde los otros espacios para que podamos mejorar entre todos esta situación. Entonces vamos primero con Juan David para que nos comente cómo ve las perspectivas a futuro, nos cuente su opinión y después de eso entonces eh, damos paso a Luceli para que de esta manera pues acordemos cómo podría ser y cerremos este segmento. Así es, Henry, muchas gracias. Pues el consejo que nosotros daríamos, no solamente a las, a las entidades del orden departamental, sino en toda Colombia, y es a que piensen en lo que habla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 8, donde habla acerca de esta toma de conciencia y se trata desde no simplemente tomar decisiones, basadas en ciertos estereotipos, sino que se tome una conciencia sobre la persona con discapacidad y que sea la misma persona con discapacidad quien haga estos procesos de incidencia y que pueda ser una persona sorda quien haga esta incidencia, que cuando se hable de este tipo de charlas, de este tipo de espacios, no esté hablando otro por las personas sordas, sino que sean las mismas personas, ¿no? De hecho, en, como segundo consejo, yo diría que en la ley 324, la ley 982, el 1618, la sentencia C605, allí se habla acerca de temática de la comunidad sorda y sobre todo la sentencia C605 que equipara a la comunidad sorda con estas comunidades étnicas. Nos anima a pensar a que uno no se tomaría posesión de las cosas de esta comunidad étnica sencillamente para mercantilizarla. Entonces, de la misma manera que entendamos que esto es propiedad, esto es patrimonio de la comunidad sorda y respetemos ese patrimonio y no se mercantilice. Ahora bien, eh, por ejemplo, en Bogotá, en el Museo del, pues, del Banco de la República, que hay esas visitas guiadas eh, en lengua de señas, por ejemplo, también sería muy bueno mostrar esto desde la misma comunidad y que cuando se hagan estas visitas guiadas, por ejemplo, cuando las hace una misma persona de esta comunidad étnica lo puede hacer, ¿no? Entonces que cuando existan estas visitas guiadas para la comunidad sorda, sea una persona sorda señante, pues que de esta misma clase eh, de, de, de guía, ¿no? La filosofía aquí es una filosofía de paz, no es una filosofía de conflicto sino que este tipo de incidencia se haga frente a gobierno y que permita este cambio de paradigma, sino sencillamente que se estén tomando decisiones a espaldas de la comunidad, ¿no? Y es que precisamente en la Constitución se habla acerca de esta libre expresión. Gracias, Juan David, por lo que nos acabas de comentar. Es una muy buena idea y pues esperamos seguir eh, hablando acerca de este tema, ¿no? socializándolo. Y pues ahora, como lo había dicho, le doy paso a Luceli para que pueda dar las últimas palabras y pensar en cómo poder solucionar esta situación. Bueno, antes que todo, agradecer el espacio que nos han dado a través de este noticiero. Reiteramos, nuestra única voluntad es construir un gobierno incluyente. Y dentro de esa inclusión, está la población sorda. No se puede, por diversas circunstancias personales o, o, o de egos, tratar de mirar algo que en el marco de la constitución, de la normatividad, eh, de nuestro plan de desarrollo se quiere hacer frente a la población con otro sentido. La verdad, aquí nuestra ganancia es una ganancia no en términos de mercantilización, sino en términos de la dignidad de la persona humana. Y en ese orden de ideas, de la dignidad de las personas sordas, quienes necesitan comunicarse. Ese es nuestro único objetivo. Aquí sí se le paga a unos profesionales, unos honorarios a los que tienen derecho, pero nunca. A ningún particular se le cobra un servicio, un servicio que hoy hemos tratado que sea completo de forma permanente, que durante las ocho horas del día eh, de, de las horas laborables, cualquier persona del Cauca, del norte, del sur, de la costa, pueda llegar a nuestra oficina a través de los diferentes medios e indicarnos que necesita el servicio de intérprete de lengua de señas colombiana para ir a hacer su diligencia al banco, a la EPS, a la notaría, inclusive para ciertas situaciones familiares. Eso sí, lo queremos dejar muy claro. Es nuestra voluntad como una institución que tiene que cumplir, pero más allá de cumplir, es de generar un gobierno inclusivo y que reiteramos, las puertas están abiertas. Estamos estrenando una nueva política pública de discapacidad. La primera la construimos, eh, o se construyó en el 2011, cumplió sus 10 años. Estamos estrenando a partir del 29 de diciembre del 2021 una nueva política con 95 acciones. Y nuestra misión y nuestro reto es empoderarnos de esa política para poder generar espacios en la garantía o realización de derechos de la población. Una política que se construyó, no de espaldas, se construyó con la participación de más de 900 personas con discapacidad o sus acompañantes a través de talleres municipales, a través de talleres regionales, los que nos permite tener hoy una estructura eh, a través de los comités municipales de discapacidad. Este gobierno el es de los 42 motivos para avanzar. Juan David, usted que hace parte como eh, consejero de nuestro comité departamental, es un gobierno incluyente y en el que siempre tendremos las puertas abiertas para concertar, pero sobre todo para avanzar. Bueno, muchísimas gracias, Luceli, también. Pues qué interesante es que podamos seguir trabajando, eh, buscando la solución para esto. Así que cuenten como nosotros, con nosotros como federación, para que nos podamos reunir con ustedes, con la Asociación de Personas Sordas de Popayán. Cualquier cosa también pueden contar con nosotros para que estemos allá presencialmente haciendo estos procesos de incidencia de capacitación, lo que necesiten de parte nuestra porque lo que buscamos es mejorar esta situación y la verdad yo estoy muy interesado en encontrar una solución a esto y sobre todo una claridad frente al rol del intérprete, sus funciones también del modelo lingüístico porque todavía hay muchos paradigmas muy antiguos a este respecto, gracias por el esfuerzo que ustedes hacen también Luceli Así que, y bueno, eh, tomándome de lo que acabas de decir, de la nueva política que ustedes tienen, pues nos encantaría poder revisarla, poder tenerla y ver cómo trabajar con ustedes también de manera mancomunada, buscando la inclusión de todas las personas con discapacidad. Gracias a nuestros tres invitados el día de hoy eh, y pues reiterar el llamado, ¿no? Lo que buscamos es esta solución y sabemos que lo podremos lograr. Eh, Paula. Continúo contigo y bueno, muchas gracias y hasta luego a todos nuestros invitados. Qué bien todo esto que se está hablando y también vemos un comentario en nuestras redes sociales de J. José que nos habla y nos dice que las, los intérpretes pues también deben tener esta conciencia, si ya bien las entidades, las gobernaciones y la alcaldía pues deben tener también la conciencia en las funciones del intérprete, también los intérpretes, es por parte y parte. Y así tener esta contratación, porque no es simplemente pensar en, en el dinero o simplemente pensar en, eh, en, en este sentido, sino es por parte y parte. Entonces gracias por compartir con nosotros. Listo, cambiando de tema. En Colombia, las personas sordas son emprendedores, venden diferentes productos, ropa, maquillaje, y es por eso que desde la ciudad de Medellín, Cristi nos envió su video. Adelante. Cris Accesorios. Hola, mi seña es esta. Mi nombre es Cristi Juliet Vivo en la ciudad de Medellín y quiero mostrarles mi nuevo logo. La seña es esta. Cris accesorios. ¿Por qué? Porque es de forma rápida y son accesorios hechos a mano con diferentes diseños. Quiero mostrarles algunos. Como vieron, son muy bellos y hay diversidad de accesorios. Cadenas, pulseras, accesorios para el celular, anillos, aretes y más. Si están interesados, pueden contactarme a través de mi Instagram. Apóyenme compartiendo mis publicaciones y dándoles like. Gracias, hasta luego. Ahora quiero contarles, en Bogotá, hace poco, fue la Feria del Libro. Asistieron bastantes personas, y personas sordas, hablando de señas y hablando sobre la accesibilidad. Hicimos algunas entrevistas relacionadas a nuestra campaña. Sin accesibilidad no hay derechos. Las personas sordas nos estuvieron contando sobre este tema, pues les hicimos estas preguntas en relación a la accesibilidad y los derechos. Estuvimos hablando con ellos. Aquí está el video.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 Como vieron, como vieron este video, las personas sordas, pues viendo la literatura en lengua de señas, se hace accesible para ellos. Entonces ahora, pues no, no quiero mostrarles solo este video, hay otro también en Corferias, donde encontramos a una familia de personas sordas. Este video no se los mostraremos ahorita, sino el próximo viernes, para que estén preparados para verlo. Si ustedes están interesados aquí en NotiSeñales, pues nos vemos el próximo viernes. Este, esta emisión ustedes la pueden compartir, compartir con otros. Y si quieren ponernos sus opiniones, claro que sí. El próximo viernes también, el próximo viernes también les estaremos comentando. Seguiremos con nuestro tema de toma de conciencia y accesibilidad. ¿Es así, Henry? Correcto. Así es, Paula. Seguiremos trabajando nuestra campaña de Sin Accesibilidad No Hay Derechos. Una campaña supremamente importante para todos nosotros. Ojalá que esta misma pueda llegar a muchos espacios de Colombia y logremos este cambio de conciencia. Porque, bueno, la verdad para nosotros es de mucho gozo poder ver que la comunidad sorda poco a poco hace esta exigibilidad de sus derechos y está logrando la accesibilidad para poder participar en diferentes espacios. Por último quiero darle las gracias nuevamente a las representantes de la gobernación del Cauca a también al a presidente de ASOPESOR y también al delegado de la comisión de intérpretes de ASOPESOR a David Villegas la verdad es que nuestro objetivo con esto es solucionar esa situación, y no solamente en el Cauca, sino a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, 4.30 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Señales, el noticiero de FENASCOL que contribuye a la toma de conciencia de los derechos de las personas sordas. Ustedes saben que nos pueden ver por FENASCOL Live en Facebook y Digital FENASCOL. Ahora estamos en la campaña Sin accesibilidad, no hay derechos y esta se relaciona con los artículos de la Convención, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en el artículo 8 y 9. Hoy vamos a tener más información del artículo 8. Miremos el siguiente video.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 Bueno, acabamos de ver el video del artículo 8 de la convención. Pero, ¿cómo se relaciona este con Notiseñales y los temas que hemos tratado en, en él? ¿Qué nos puedes decir, Henry? Hola, buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Hola, Camilo, buenas tardes, muy bien y muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento en Notiseñales. El tema de hoy es un tema sumamente importante, porque vamos a hablar acerca de la convención. Hemos visto que algunas personas sordas cuando ven el tema de la convención de los derechos de las personas con discapacidad, pues se preguntan como ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? Y es algo que es sumamente importante y de lo cual debemos estar empoderados, porque ya daría un nivel constitucional de esta convención acá en Colombia. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano ya la ha firmado, es un instrumento, un tratado de la ONU que ya se ha firmado en muchos países del mundo incluido acá Colombia. El hecho de que Colombia firme esta convención de los derechos de las personas con discapacidad implica también que entre dentro de ese eh, estatuto constitucional y que se promuevan entonces los derechos de las personas con discapacidad. Esa reivindicación de los derechos de allí, la importancia entonces de que como comunidad sorda, como conozcamos acerca de la convención y nos pongamos manos a la obra para poder hacer este tipo de incidencia frente a los estamentos de gobierno. Y que se pueda hacer, pues obviamente, una toma de conciencia y a su vez lograr la accesibilidad. Cuando hablamos acerca de toma de conciencia, efectivamente nos damos cuenta que, por ejemplo, en los medios de comunicación y en diferentes espacios, todavía se sigue diciendo... Un sordomudo o una persona sordomuda, cosas como esas que todavía necesitan de una toma de conciencia para que se logre un verdadero cambio. Cuando existe una toma de conciencia, se abre un abanico de posibilidades para la comunidad sorda. Por eso, nuestro compromiso para este 2022, para este 2022, es hacer este tipo de campaña de toma de conciencia, y es allí donde requerimos del apoyo de ustedes, de la ayuda de ustedes para poder hacer la incidencia en diferentes espacios en nuestro país, para que poco a poco logremos ese cambio a través de una toma de conciencia. Es algo que FENASCOL no va a lograr solo, que se logra es con la ayuda de todos y todas ustedes. Hemos visto en sus Facebook Live que nos han comentado que nos ven desde Santa Marta, Cincelejo, Barranquilla, Cali, Bogotá, desde muchísimas ciudades de nuestro país déjenos en sus comentarios desde dónde nos están viendo porque es sumamente importante para nosotros también y es que la verdad es que cuando hablamos acerca de la convención pues sabemos que es un instrumento legal que viene desde la organización de las Naciones Unidas y allí en ese artículo 8 y el artículo 9 se debe cumplir un tema de que cada gobierno que lo firme establezca unos indicadores que a su vez permitan el cumplimiento, vean, se evidencie ese cumplimiento del artículo 8 y del artículo 9. Y es que precisamente vamos a hablar de ese artículo 8.2. Como vemos, allí la Organización de las Naciones Unidas le habla a los estados parte y pide... Que debe existir en cada país una estrategia, un plan nacional que sea integral y que busque la toma de conciencia. Esta toma de conciencia que venga desde gobierno, desde estos planes que logren a su vez, pues, con todos los ciudadanos combatir estos estereotipos que se tienen de discriminación y que todavía evidenciamos en nuestra sociedad. De allí que el gobierno debe establecer estos planes de toma de conciencia para que a futuro, en nuestro país, esta discriminación no exista más. Y es por eso que es tan importante este artículo que estamos viendo en pantalla, y es por eso que FENASCOL está trabajando en esta campaña de toma de conciencia. Y la verdad es que cuando nosotros... Hablamos acerca del de artículo 9, que lo vamos a ver también ahorita en pantalla. El artículo 9 también tiene unos indicadores. El artículo 9 habla acerca de los gobiernos deben establecer un plan nacional de accesibilidad. El gobierno del presidente Duque ha hablado de un plan de desarrollo y dentro de ese plan de desarrollo... También se ha hablado acerca de ese plan de accesibilidad, pero es algo que no se ha cumplido. En estos cuatro años de gobierno Duque no se ha cumplido, no lo hemos visto dentro del plan de desarrollo. Y es por eso que como sociedad civil también se le da este informe a la Organización de las Naciones Unidas acerca de que el gobierno nacional no está cumpliendo con este plan, ni desde gobierno, ni desde las entidades privadas. De que, por ejemplo, el gobierno tampoco está cumpliendo en que haya una sanción para las entidades privadas que incumplan con este tema de la accesibilidad. Nosotros, todos nosotros como FENASCOL, seguimos en esta lucha buscando que exista esta accesibilidad, pero no es algo que venga solamente desde nosotros, sino que requerimos de toda la comunidad sorda para este proceso de incidencia, para que se tome la conciencia y que se muestre que esto no se está cumpliendo Nosotros como Fenascol al ver esta situación Pues es que estamos haciendo esta campaña El año pasado hablamos acerca de no discriminación De no te pongas en mis zapatos Pues vamos a ver este video Sordo muda, Mudo Sordito Auditiva Pobrecito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 Gracias por esta información. El día miércoles estuvimos hablando del rol del intérprete uh -huh. y muchas personas nos dejaron comentarios sobre este tema. Henry, ¿qué nos puedes dar de contexto y de los comentarios, por favor? Así es, Camilo. El pasado miércoles estuvimos en un panel, en un debate con la Asociación de Personas Sordas de Popayana, Sopesor, con personas también de la dirección social, de, allí, de la oficina de gestión social de la gobernación del Cauca y estuvimos hablando acerca del de rol del intérprete. Nos queda una reflexión sumamente amplia acerca de este rol y el rol en diferentes espacios también cuáles son las funciones que se le están asignando a los intérpretes porque es una situación que no solamente sucede en el departamento del cauca sino en diferentes regiones del país que las estamos encontrando no solamente pues se presenta mayormente en las gobernaciones pero también se está presentando en contrataciones de privados con los intérpretes simplemente en algunos espacios como que se piensa que se debe contratar al intérprete lo contratan pero entonces Quizás la, las entidades, los entes gubernamentales ven que como el intérprete está para interpretar y no han llegado personas sordas, pues se le asignan otras labores y dentro de esas otras labores, pues es donde entra esa gran pregunta si eso cumple con el código de ética y con el rol del intérprete. Por ejemplo, debería un intérprete estar dando capacitaciones o conferencias sobre la lengua de señas o la persona sorda? Y lo peor aún es que muchos de ellos se ven enfrentados a esta clase de situaciones y dicen, si no lo hago, estaría perdiendo mi trabajo. Entonces, nos damos cuenta de que esto sucede en diferentes contextos. Por eso es que nosotros seguimos haciendo esta campaña de incidencia acerca del de rol del intérprete y la calidad del servicio de interpretación. Nosotros como FENASCOL, al ver esta situación, pues también estamos preparando organizando eh, esta respuesta que hemos hecho nosotros también desde hace mucho tiempo hemos formado a nuestros intérpretes del centro de relevo más de 50 intérpretes en todo este tema del rol de la ética de qué es lo que debe hacer el intérprete y justamente este tema que nosotros tratamos el miércoles generó varios comentarios que tuvimos en nuestro facebook live así que pues vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, aquí una persona nos comenta Estefanía Blandón deja allí su reflexión, su comentario en nuestro Facebook Live y nos dice bueno muchas de las empresas que contratan intérpretes no conocen de las funciones y el rol del intérprete. Esto genera que a los intérpretes se les asignen labores, actividades o función que no les competen. Muchos de los intérpretes tienen conciencia de esta situación, eh, pero esperamos pues que a su vez puedan informarla a este tipo de entidades o de empresas. Juan Miguel, otra persona que nos deja aquí su comentario, nos dice, nos pide el favor, que cuando hablemos acerca de este rol del intérprete, pues también hablemos de otras situaciones que se están presentando. Porque no se puede dejar de lado el derecho al tener un intérprete. Parece que es una situación que se presenta en algún municipio y, por ejemplo, se le asignan otras actividades al intérprete, por ejemplo, a estar lavando los baños o haciendo otro tipo de logística. Aquí es donde Juan Miguel nos dice también se debe velar por el derecho de los intérpretes. José Hernández también nos deja un comentario y él nos dice en esos casos en los que hay muchas funciones que no son del intérprete que se le asignan a los intérpretes de todo el país en diferentes situaciones, pero también se debe ver la importancia del conocimiento de la ética y de la función del intérprete para que este mismo a su vez sepa si acepta o no ese tipo de actividades y pues cómo eh, va a afectar a su vez el servicio. Esto nosotros lo estamos viendo porque muchas veces también los intérpretes sencillamente aceptan esto porque quieren eh, generar ese protagonismo o quieren que los vean, quieren estar allí. Entonces también es algo que hay que analizar. Otro comentario también de Estefanía Blandón tiene que ver con las actividades de formación o las capacitaciones que deben ser dadas por personas sordas y deben ser personas sordas profesionales y capacitadas en la lengua de señas. Y como estos, hay muchísimos más comentarios que relatan situaciones como estas. Esto quiere decir que encontramos que hay un desconocimiento grande frente al rol del intérprete. Y también estamos viendo que no solamente hablamos de los intérpretes, sino que también hay una confusión frente al rol de los modelos y las modelos lingüísticos. ¿Qué se piensa sobre el modelo lingüístico? Se dice, el modelo lingüístico también tiene que ir a dar clases de lengua de señas. Y algunos de los modelos dicen, bueno, pero yo también debo hacerlo. Pero muchos de ellos quizás no han recibido capacitación frente a dar clases de lengua de señas con personas oyentes. ¿Y qué tienen que hacer? Ir improvisando sobre la marcha en el momento en el que son asignados a este tipo de actividades. Es algo que en lo que se debe reflexionar y ojalá pues que esto nos lleve a que más adelante este tipo de situaciones se puedan solucionar. Y por eso es que FENASCOL sigue haciendo esta campaña de toma de conciencia para que tanto intérpretes como personas sordas pues tomen conciencia y se lleve este proceso de cambio. Los invitamos a todos y todas quienes están en este momento viéndonos, a que dejen sus comentarios, a que nos comenten acerca de esta clase de situaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Pues siempre vamos a aprovechar los espacios de los viernes para ir respondiendo. Muchas gracias. Gracias Henry por esta información que es muy importante sobre la toma de conciencia y nuestra campaña. Ahora, desde la Asociación de Sordos de Cali, se nos ha enviado un video que habla de los cuatro primeros meses de su gestión. Veamos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Ramos. Mi seña es esta. Soy la presidenta de Azor Cali.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 a su feria de emprendedores. Es una feria a la que invitamos a ir el día de mañana sábado, para que todos puedan estar allí apoyando a los emprendedores. Estos emprendedores, la mayoría han estado ya aquí en Noti Señales y nos han enviado sus videos. Entonces vamos a apoyarlos yendo a Sordeboc para poder compartir con ellos y comprar sus artículos. Miremos este video con más información. Hola, hola, hola, tengo una excelente noticia. En la sede de Sordevok hay un evento con entrada gratuita. Sí, algunos emprendedores sordos estaremos con nuestros stands comercializando nuestros productos a quienes les interese. Entonces no olviden llevar dinero para poder adquirir los productos. ¿Pero cuándo y en qué horario será? El próximo sábado 7 de mayo. De 10 de la mañana a 5 pm. Aprovechen. Sí, aprovechen a comprar diferentes artículos. Tendremos estos productos. Artestian. Deia Fashion. Art Roca Rico. Creatividad. El arte Pelos Mora, Moda y Belleza, Maleja Cosméticos, Bienestar y Salud, Art NIA, Asociación de Sordos de Bogotá, Sordeboc, encontrémonos allí, vamos a Sordeboc, vamos, nos vemos allí, un abrazo, nos vemos en Sordeboc. ¡Vamos! ¡Hasta pronto! ¡Excelente! ¡Qué buen video, el de Azorcal! Y toda la información también desde Sordebog. Esto es muy importante. Esperamos que las asociaciones de personas sordas puedan continuar haciendo estos procesos de incidencia para que tanto gobierno como entidades privadas cambien también estos estereotipos que se tienen sobre las personas sordas o los paradigmas. Quiero también dar, hablar acerca de un comentario que nos han dejado una persona de Santa Marta, Santa Marta, Carlos Niño, nos dice que es importante formar a los comités de discapacidad sobre esta toma de conciencia. Nosotros como FENASCOL estamos trabajando con la consejería presidencial para la participación de las personas con discapacidad para lograr esto, pero esperamos que ustedes desde los comités de discapacidad también nos ayuden y que puedan mencionar que FENASCOL está dispuesto a dar este tipo de capacitaciones para que se reúna a las personas y nosotros pues poder replicar este conocimiento sobre temas de accesibilidad. Hay una persona de Bucaramanga que nos ha dejado dentro de sus comentarios. Cristian Fernando nos habla acerca del de lenguaje que se está utilizando hacia las personas sordas. Nos dice, por ejemplo, en muchos espacios, en muchos videos, se dice sordo-mudo. Y resulta que, por ejemplo, en estos videos acerca de ponerse, eh, no ponerse en el... Uh, los zapatos del otro, cómo se sentiría la persona cuando se utiliza esta clase de lenguaje en los diferentes medios de comunicación. Es por eso que nosotros, desde FENASCOL, pues seguimos dejando todas nuestras piezas comunicativas, enviándoselas a las entidades para lograr este cambio de paradigma y evitar que esto suceda. Como él menciona allí que sucedió en la clínica con un doctor eh, que estaba mencionando este tipo de lenguaje la aplicación de la convención de los derechos de las personas con discapacidad es de sumamente importancia y es por eso que nosotros estamos trabajando en esa traducción no solamente de los artículos 8 y 9 sino de muchos más artículos que van a ir saliendo de a poco en este tema de transferencia de conocimiento de manera tal que se logre una incidencia y una toma de conciencia Gracias a todos. Bueno, Henry, ya eh, estamos llegando al final de NotiSeñales. Agradecemos a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Recuerden, cuatro y media de la tarde y continuamos entonces con nuestro lema, nuestra campaña. Sin accesibilidad, no hay derechos. Continuemos entonces trabajando de manera unida para lograr este cambio de conciencia en Colombia. Gracias. Gracias, hasta luego. Feliz tarde.